Y ya está junto a nosotros nuestra siguiente invitada, ella es Alina Namoncura. Un aplauso, chiquillo. ¡Ale! Alina, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Eh, tú estoy invitada por, bueno, representando a eh, Kimel Tuve Ilustraciones Mapuche para eh, la enseñanza sí. del Mapu Exactamente. Es eh, algo que hemos visto en redes sociales, uh -huh. se han viralizado muchas imágenes. Uh -huh. eh, las ilustraciones son muy eh, llamativas, sí, uh -huh. por su forma muy característica. Eh, cuéntanos, ¿cómo parte esta iniciativa de realizar uh -huh. contenido para la enseñanza del Mapo Zungun? Claro, eh, Kimetube existe ya desde el año 2015 y eh, esta es la cuarta edición del calendario. Y esa in iniciativa parte con Víctor Karilav, que y después me integré yo, eh, justamente para apoyar a los eh, Kymetushefa, a las personas, a los educadores en las escuelas que enseñan Mapusungu Y eh, no había mucho material didáctico, y eh, Víctor Karilaf dijo, como él también trabaja en las escuelas, ya voy a hacer vamos a hacer material didáctico lo que yo necesito en mi aula así que ahí siempre hay como la um, la comprobación que funcione en el aula claro. <risa> eh, porque él primero lo usa en su en sus clases después ya hay que cambiar eso hay que cambiar lo otro ya eso no se entendió bien hay que cambiarlo de esa manera y ahora tenemos este calendario que es la cuarta edición que es rema Solamente en Mapusungun Solo en Mapusungun. De hecho, ahí estamos viendo eh, algunas imágenes. ¿Por qué es tan importante el lanzamiento de un calendario precisamente en esta fecha? Porque según la, el Raki Swam, el, la lógica mapuche eh, empieza ahora nuestro nuevo ciclo, con, que se va a celebrar acá también con el Vichipantu, el Vinyol Kipantu. Así que ese calendario es de junio a mayo. Claro. Es ahí donde inicia finalmente el año, ¿cierto? En Echi. Es muy bonito lo que pasa con el Huachipantu, particularmente porque se renueva el agua, se renueva la tierra, cumple un ciclo de la tierra. Pero no es, no es lo mismo eh, hablar de Año Nuevo que hablar de Huachipantu, ¿cierto? ¿sí? No, porque eso tiene algo que ver con eh, el feyentún mapuche que se renueva, o sea, todo el momento en la vida del de ser mapuche. Claro. Eh, ustedes, además, bueno, este para hablar un poco sobre el calendario, esto ustedes lo van a lanzar mañana, mañana viernes. Sí. Eh, esto va a ser en... Temuco, en la UFRO, en el hall de la Escuela de Pedagogía. Muy bien, ahí en el hall de la Escuela de Pedagogía, entonces van a lanzar este calendario y van a poder comprarlo para poder tenerlo, ¿cierto? Porque hoy está, está muy bonito, las ilustraciones igual son muy llamativas, muy, muy llamativas. Y precisamente en relación a las mismas ilustraciones, ustedes también están con un... Eh, texto epeu. infantil. Exactamente. Un epeu, como lo decimos en Mapuzungun, un cuento donde eh, los protagonistas son un choike y un chegul. El chegul aquí conocido como el chile El trile. <risa> sí. Que el Tehue también, ¿no? Pues, sí. Pero es el mismo nombre. Sí, sí. ¿Y de qué se trata más o menos el, el, el texto como para. Bueno, ese EPO eh, lo hicieron el Víctor Carilaf en conjunto con el Fiestófero eh, y se trata de más bien el respeto, el entendimiento entre nosotros mismos y una convivencia. Ya, yeah. sí. y se y en Mapo Todo Mapuzungun. en Mapo Esto Esto eh, para aprender, para alguien que sí. no conoce el Mapo ¿uno puede aprender con esto? Sí, por supuesto, porque ya eh, hoy en día en Internet hay diccionarios, claro. hay todo accesible, así que uno puede eh, leer, buscar en Internet las palabras, y así uno va eh, aprendiendo. Aprendiendo. Sí. sí. Eh, ¿Tú crees que el Mapo se, ¿se ha ido perdiendo o ahora está retomando fuerzas? Porque hemos visto que en las universidades también se entregan muchos cursos, uh -huh. eh, hay muchos jóvenes que están interesados también en aprender esto. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Hay muchas iniciativas ahora que eh, están viendo en qué situación está el Mapuzungún, porque el Mapuzungún está en una situación de peligro. Así que muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, pero también adultos, están ahora en eso de eh, tomar conciencia de... Eh, Aprender Mapuzungun, los Mapuzungufes, los hablantes de Mapuzungun, igual ahora están tomando conciencia y enseñan Mapuzungun. Um, por ejemplo, eh, ahora había un curso de Mapuzungun online y parece que las, no se pensaba que iba a ser un éxito, pero dentro de unos días habían 2.000 inscripciones y habían como 500 cupos. Así que la, el, el interés de la gente mapuche y la gente no mapuche igual es claro. enorme, enorme. Sí. Eh, bueno, y si están interesados en este contenido, usted puede revisar la página, precisamente, de Kim el Tube en Facebook y también está en Instagram, ¿cierto? Instagram, YouTube. En YouTube también. Sí, sí Tienen contenido sí. muy bonito, sí. viralizable, porque las ilustraciones son muy llamativas, de verdad que da gusto compartir eso. Eh, y, precisamente, eh, teníamos que hablar de esto en esta víspera del nuevo Watchipan. Chaltumay. Yeah, chaltumay. Muchas gracias por estar acá, de verdad, para nosotros es un tremendo honor tenerte acá, eh, a los amigos de Kimel Tebo también, que eh, eh, siempre revisamos su contenido en redes sociales. Síganlos, por favor. Eh, saludos que quieras enviar, ahí está tu cámara. Marimaripu, escuela de pedagogía. meu a las 19 horas. Muchas gracias, Alina. Precisamente ma eh, mañana en la Escuela de Pedagogía en el cual se va a realizar el lanzamiento de este calendario para que vayan todos a comprar a los chiquillos a las 19 horas, ¿cierto? Sí. Siete de la tarde. Un aplauso por favor para nuestra invitada.